Cómo están, hoy les traigo la continuación de lo que es la historia de Billion Light eh, y vamos a continuarla con el cazador obvio eh, ayer nos quedamos bueno, pasamos esa misión vamos a continuar hoy día la oscuridad vieja enemiga llegaron como muchos profetizaron como el Estratega había anunciado. Fueron combatidos con fuego. No bastó. Y nos enfrentamos a la intriga entre los huesos del último Monumento de Ayo a la Luz. Nos prometió un poder por el que pagamos caro. Una calma invade el sistema. Aunque este respiro no sale del vacío No todo está perdido Álzate joven Empuña tu luz y únete a la caja eh, bueno ahí tuvimos una cinemática eh, no me la despegaba, es de la temporada de la casa Ahí podrían ver más o menos lo que era el mapa antes de Billion Live porque saben que ahora el mapa es así, así no era en la temporada anterior. Eh, esta historia no la vamos a hacer, lo, este de aquí lo más probable es que sí lo haremos. Eh, este es versión de Sombras que ya se los he subido. Eh, esta historia eh, no la he subido todavía, la voy a subir con el mismo cazador ya que esta de aquí es antes de Bastión de Sombras sino que eh, se me complicó el asunto entonces como tenía que eliminar al cazador para volver a hacer la historia se me eliminó también esta parte pero como les había dicho que iba a ser más allá de la luz eh, lo que es aquí en Europa entonces eh, cuando termine esta historia de aquí eh, me hacia hacer lo que es esto de aquí ahí corregiré los nombres de los vídeos para que se puedan ubicar mejor porque esto no sería la continuación de más allá de la luz sino que sería antes de la evaluación de sombras yo cambiaré los nombres, no se preocupen y bueno quedando eso claro esto no creo que lo vaya a subir, quizás pero por el momento no eh, bueno, vamos allá aquí tenemos que ir Aquí está El propósito de esto Ok, allá vamos eh, Voy a silenciar el micrófono eh, durante la mayor parte del video Solamente que tenga que decir algo eh, Para que tenga una mejor calidad el sonido de lo que es el juego Y bueno, eh, nos vemos al final del video El poder que Eramis usó para atraparte. ¿Eso era... ¿Oscuridad? Sí, lo llamamos Estasis. Un poder contrario a vuestra luz, otorgado por la pirámide. Para Eramis fue la perdición. Europa iba a ser un refugio para los Elixir. Pero la Estasis la corrompió. Ese poder la hace convertir la obsesión en oportunidad y fortalecer a los Elixni con el regalo de la oscuridad. Si nadie le para los pies, Eramis se hará con un ejército capaz de extinguir definitivamente la luz. Esto es lo que queda de Eventide, la colonia de Clovis Bray en Europa. Creada para acoger a los que venían a construir Exos y a convertirse en ellos. Hasta que llegamos. Eramis ha recuperado mucho. Y todo ha acabado siendo demasiado peligroso. Entonces debemos quitársela. vives en esa cúpula símbolo de esperanza para los elixir y un recordatorio del la... ¿En esa cúpula? Un símbolo de esperanza para los Elixir y un recordatorio de la traición de Marix a Heram. Lo siento de nuevo. La energía de antes. Debe de ser Eramis usando la Estasis. El rastro de oscuridad que Eramis ha dejado lleva hacia esa puerta. Pero está cerrada. Sí, con esta. Entonces tendremos que encontrar otra entrada. Eramis está cerca. Ya es nuestra. siglos nos han atado al servicio de la supuesta gran máquina. Incluso erigimos ídolos a su imagen y semejanza. Somos víctimas de nuestros propios artificios. ¿Sí? a romper nuestras cadenas. Este poder es un regalo. Lo compartiré a su debido tiempo. Alzarnos. Este es nuestro futuro. Los enemigos sucumbirán a este poder. La gran magia conocerá nuestro dolor. Nuestros enemigos han llegado y quieren ponernos a prueba. No los hagamos esperar. Oh, no. oh, no. Sentidlo, es demasiado poderosa. Enamis está repartiendo esta sisa su ¡Voy a llamar a la nave! ¡Vamos! ¡No te detengas! ¡Sigue adelante! Tienen oscuridad. Los caídos. Esto es grave. La nave está aquí, a la izquierda. Allí, con el hueco, corre. Pensaba que Eramis Quería darles una nueva vida A los Elixir Pero los poderes oscuros La han envenenado Por eso huí de ella Y por eso me llama Traidor Otros también huyeron Otros como yo Que todavía creen en la gran máquina. Viven escondidos. No pienso abandonarlos. Acabarían siendo víctimas de su guerra si no los ayudamos. Quizá podamos ponerlos a salvo. Los Elixni no somos guerreros, somos constructores, cuidadores, somos negociadores, tejedores, médicos. Eh, bueno amigos, el video sería hasta aquí nomás como pueden ver ya casi llega a los 20 minutos no quiero alargarme mucho con los videos porque si me voy a hacer esta misión de ley me voy a la media hora como mínimo entonces subiré el contenido como que más dividido en videos de 20 minutos igual recuerden que dije que iba a subir dos videos por día así que no se preocupen eh, primero subiré este video y por las mismas subiré el otro así que y haré esta misión que está aquí es la que es la que sigue eh, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y chao. Chao.